Echamos, telefónica, vía telefónica tenemos a Sisto Gavín, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. Espérate, yo tengo una la... llamada con un programa. Bueno, te estás ¿Ah? en el aire, Sisto. Aló, Sisto. ¿Sí? Sisto, buenos días. ¿Sí? Buenos días, buenos días. ¿Cómo tú estás? Cuéntame. Cuéntame. Pide permiso primero, carajo, que a tú estés días. en tu casa. ¿Oíste? Tienes que pedir permiso. <risa> haciendo un gran esfuerzo por escuchar lo mejor posible porque no, porque no se escucha muy bien. ¿no? Ah, ah, ok, ok. Bueno, adelante Sisto, estamos, estábamos comentando hace un momento, bueno, el comentario lo hizo básicamente Yerjan antigua sí. que decía que iba a haber una flexibilización en los requisitos para el concurso a fin de ingresar nuevos profesores y entonces te estamos llamando para averiguar si eso realmente es así, si tú tienes algún conocimiento. ¿Y qué nos puedes orientar con relación a ello? Adelante. Bueno, el concurso docente que ha sido convocado con el propósito de, de suplir las unas 15.000 vacantes wow. que hacen falta en distintos niveles y modalidades Santísimo. en el sistema preuniversitario público del país, pues eh, realmente... Hemos hecho un gran esfuerzo, incluso nosotros somos miembros de la Comisión Nacional de Concurso. Se ha echado un buen pleito, se ha eh, estado, en, eh, se discutió bastante para lograr una orden departamental, la 06-2021, apegada a los estándares del sistema educativo y a los estándares pedagógicos para evitar lo que ocurrió en otros concursos, sobre todo en el 2019, cuando eh, se eh, fueron compradas eh, por el Ministerio de Educación pruebas estandarizadas internacionales que no se correspondían con eh, las áreas eh, ni con los estándares que establece el sistema en materia de contenidos, en materia de lo que... Imparten las universidades y también de, lo que, de los estándares del propio sistema educativo, cada uno de ellos, eh, que son nuestras leyes, nuestras ordenanzas, nuestros reglamentos. Entonces, el concurso ahora se realizará, debe realizarse apegado a esa orden departamental que hemos logrado, que es la 06-2021, eh, que eh, debe eh, la parte de la aplicación de las pruebas deben realizarse de acuerdo a lo que establece la orden y de acuerdo a los estándares. En la otra ocasión pasó que después de haber acordado los estándares en la orden, entonces los mismos eh, fueron cambiados y nosotros, en el medio de las pruebas, y nosotros esperamos que, y hemos estado haciendo ese llamado, que las autoridades realmente mantengan ese criterio, esa disposición, que ya ha sido acordada eh, para la orden, en la orden para el, para las pruebas del concurso, Sixto. habrá pruebas de habilidades cognitivas y pruebas disciplinares y pedagógicas. Sísto, pero o sea, eh... se va a evaluar al docente a cada área de acuerdo al nivel, a, a su a su área de conocimiento en términos disciplinar y pedagógico, así como también las, las pruebas de habilidades cognitivas que tiene que ver con la parte socioemocional, con la parte psicoafectiva, con la parte de la conducta y habrá también una, se realizará la entrevista, que eh, será eh, ya la última fase, el término de las pruebas. El concurso ahora será por etapas debido a la pandemia, por ejemplo, eh, por etapas y niveles. Significa que, por ejemplo, bueno, los profesores... De, de básica, el nivel básico, el nivel primario, el nivel secundario, directores, y se habilitó, se habilitó una cuarta etapa que está relacionada con los politécnicos para importantes áreas eh, técnicas en ese sentido y también para eh, politécnicos de arte. Y entonces esa cuarta etapa aún no ha sido definida en detalles debido a lo que está debido a que es una, sería una cuarta etapa, y hay que ver algunos detalles todavía. La inscripción es electrónica, eh, la gente se inscribe, los postulantes se inscriben en, en la plataforma. Eh, al pasado martes, puedo darle el dato a ustedes, cuando se reunió la Comisión Nacional de Concurso, iban inscritos 72 mil postulantes. Para que entendamos, la cantidad de profesionales de la, de la distinta de, de educación que tenemos 70. en el país por entrar eh, al sistema y 70. quienes eh, pasen el concurso luego de llenadas las plazas, claro que quedan en un registro legible que durante un año, como dice el estatuto del docente y la ley 6697, entonces estarán disponibles para continuar llenando las plazas que se presenten a partir de ahí. Sexto. Los, eh, es un concurso donde oye. no se, para los profesionales de la educación, no se, no se estableció lo de Ahora no, no fue incluida la llamada habilitación docente, docente correcto. para profesionales de otras áreas. Excepto en la cuarta etapa que ya les decía, cuando se vean los detalles respecto a los politécnicos, se definirían cuáles áreas eh, contribuirían. Asistiendo a la evaluación para resolver politécnicos de arte y politécnicos eh, en sentido general, de áreas técnicas. Sí, bien. Pues La gente se puede inscribir hasta ¿no? el miércoles 28 de este mes, o sea, hasta pasado mañana. Ok. Bien. Y eh, quien eh, no. Se, se tuvo. Mucha gente estuvo planteando lo, la problemática de las universidades. Y, la, y la, la, la problemática de no tener la legalización del título de muchos eh, ya eh, graduados. Entonces, eh, se estableció que aquel postulante que cuente con el recibo del MESI, del mesí de que ya hizo esa solicitud formal del Ministerio de Educación Superior, Ciencia si y Tecnología, entonces puede inscribirse para participar del concurso pero no con certificaciones de término de las universidades, porque incluso eh, eso generó en otros concursos situaciones no muy agradables a partir de eh, cosas que ocurrieron que se ha querido evitar en este proceso. De manera que también lo de... La, la, entonces, la gente ha estado eh, inscribiéndose y lo de... Eh, el, el, esperamos que realmente eh, el concurso, las evaluaciones ya propiamente dichas, que se van a definir en una próxima reunión, el cronograma de la primera etapa, entonces sean desarrolladas con el espíritu de la Orden Departamental 06-2021 que ya hemos logrado. Así anda el asunto del concurso eh, eh, en este momento. Sisto, esta orden departamental 06-2021 que usted hace referencia, ¿tiene algún tipo, ya usted dijo que se va a segmentar, es decir, que a cada quien se le va a evaluar en su área de conocimiento, pero ¿tiene algún tipo de flexibilidad comparativamente con los concursos anteriores? Ya, eh, ya, otra, otra vez, por favor. Otra vez. Le, les repito la pregunta. Yayan. Eh, este concurso, ¿verdad?, que se va a avalar por la Orden 06-2021 que usted hace referencia, ¿tiene algún tipo de flexibilidad en comparación con otros concursos? Aló, Sisto, ¿lo está escuchando? Sisto. Eh, real, re, realmente no estoy escuchando muy bien. Bueno, no, ¿Me está escuchando? Está escucho, aquí. escucho, escucho más bien a Amado que a ah, Pues espérate, espérate, déjame no pasar el, el, el micrófono concepto. para que... Sí. Va, me voy a tener que parar eh, el micrófono. Eh, preguntarle sí. a Sixto... Yerjan, sí. habla, habla como un hombre, Yerjan. ¿Me, Ay, me escuchas? <risa> Yerjan, <risa> <Yerlán, risa> habla como un hombre ahora. Dale, ¿Me escuchas? Dale. ¿Me <risa> escuchas? Sí, hermano. Sí. Bien, sí, eh, hermano. preguntarte, Sisto, que si eh, este, este concurso, ¿verdad?, que se va a regir por la Orden Departamental 06-2021, ¿tiene algún tipo de flexibilidad en comparación con otros. Ya usted ha hecho referencia de que se va a evaluar a los profesionales de acuerdo a su área de conocimiento, pero ¿tiene algún tipo de flexibilidad diferente a esta comparativamente con los otros eh, concursos? Bueno, la flexibilidad que pudiera establecerse o que pudiera haber es precisamente las características del, eh, de, de, la, de, la, de las pruebas que estarán relacionadas con cada una de las áreas que el docente eh, estudió y que se supone que conoce. O sea, no va, no se pretende que haya nada desconocido que no esté eh, en los estándares que precisamente rigen el sistema eh, educativo. Por ejemplo, la, la, la, la, lo que tiene que ver con las pruebas eh, cognitivas, de habilidades cognitivas. Y también la de disciplinares y pedagógicas, cada una tiene un máximo de puntuación y un mínimo. Y con 70 puntos se podrá eh, avanzar a la tercera etapa del, del concurso. Eh, por ejemplo, si tú, la, la prueba de habilidades cognitivas establece la OREC, tiene 10 puntos. La entrevista tiene un valor de 30 puntos con un mínimo de 21. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias a Sixto Gavín por Muy la llamada. Ahí está. Eh, muchas gracias Sixto, gracias. La gracias. y si quiere agregar algo al final, ¿verdad?, de la entrevista. Se está cortando, Sixto. Se está cortando. Dirigentes políticos, hay eh, gente hablando sobre el discurso, gente dirigente política, eso no es nuevo, me ponen muy nervioso a su planta. Bueno, bueno se, se nos cayó sí, la llamada. Se cayó la llamada. Ya ya eh, atención que... a producción, pudiéramos esta, esta semana generar una entrevista con Sisto Gavín, ¿verdad? para ya hablar más eh, ampliado más este tema.